muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a final boss project hoy vengo a hacer el update de cómo está el tema de mi tratamiento y mi recuperación mental vamos allá recuerda suscribirte y darle like al vídeo y sobre todo comentar y compartirlo para que poco a poco podamos llegar a esa cifra de 2600 euros mensuales y lo que sobre lo donaremos a las, aso a las asociaciones ya lo diré bien que vosotros pidáis. Números rápidos, hemos llegado casi a los 3.000 seguidores en TikTok, hemos conseguido más de 100.000 visitas en TikTok en los últimos cuatro días, 135.000 visitas en YouTube. En YouTube hemos llegado a los 13.000 seguidores y ya tenemos listas las pulseras, las pulseras con las que vamos a hacer la promoción de este de este tratamiento y las vendremos para recaudar dinero y que este tratamiento se pueda hacer eh, mucho antes. Dicho sea de paso que estas pulseras, si alguien también se encuentra en mi situación y quiere usar las pulseras para financiar su tratamiento, eh, miraremos de intentar hacer algún tipo de eslogan canónico y que, igual que como se hacía con las cápsulas de café, pues estas pulseras sirvan para que la salud mental llegue a todo el mundo. Por último, hoy os traigo Super Mario Sunshine, este juego de Gamecube que aquí veis, con su CD, que claro, yo tengo la cámara con la edición de color, pero realmente este CD es de color azul, y su cajita también, ¿de acuerdo? Eh, haremos fotos, ¿eh? Las, las colgaremos en Instagram y también en, en la comunidad. Deciros que, igual que Aquak y Mario, eh, da igual quien sea tu compañero, mientras este compañero te entienda de corazón. Si tienes a alguien a tu lado que te apoya y te valora, consérvalo como un tesoro, porque es lo que se merece. Y nos vemos mañana, recuerda darle like y suscribirte, adiós.